Hola muy buenas gente, aquí Gabo Mora en mi primer videito para Youtube, el cual estaré usando como la presentación del canal, también les estaré dejando una partida bien chida para que no se me aburran, sin más preámbulo comencemos. Bueno empezaré diciendo, que aquí no somos pro players, somos bien humildes con nuestras habilidades, ni tampoco somos ricos, para meterle pinches dineros a los juegos jejeje, este espacio es para todo el que quieran distraerse un rato, pasarla bien shidoris y por qué no, para sacar algunas risas. La verdad estoy muy emocionado con este mini proyecto y espero que ustedes sean parte de él. También me podrán decir en los comentarios algunos jueguitos que quieran que pruebe para también jugar con ustedes. De móvil perros tampoco se pasen, recuerden que somos re humildes eh. Pasando al tema de las subidas de los vídeos, ténganme un poco de paciencia, ya que la escuela no se atiende sola y los profes cagatalos están a la orden del día, estaré subiendo un vídeo a la semana por ahora, pero si tengo tiempo libre serán dos, para que se lo vean con aguacate y queso extra, ya pronto se irán incorporando más cosas, para ustedes y no me dejen como a un lomito o michi abandonado, a quien no le gustan los lomitos y los michis. Y bueno eso sería lo más importante hasta ahora, empecemos a narrar la partida como el perro Bermúdez ídolo, el que pendejeó a un jugador del América, por pendejo la neta jajajajaja, ja, ja, ja, ja. no es cierto compás, no me sale, pero sí. vamos a verla. A huevito nos echamos a un pelado, me quedo sin balas, me pongo nervioso, ya valió madres me matan, pero mi compañero es bien pro y nos salva la ronda, espérenme a que saque el poder bien poderoso. Aquí yo estaba saliendo, dispuesto a romper madres, lanzo una granada bien pedorra, como siempre, le doy a uno cada mil de ellas, esa granada no encuentra ni a Jesucristo y se va a la verga. Espérenme manitos que ya me pongo las pilas para sacar esta pinche partida adelante, guachen está aquí con la bazuca en toda la cara, ya no tendrá hambre después de ese bazucazo. No sé a quién le trataba de dar ja, jajaja. Ja. Esta arma está bien fea, no le doy a nada, pásenme un pinche bolillo, que es más estable que esta cosa, córrele si lo alcanzas, chale mi compañero me roba la quilla. Ahora sí vamos con todo, vean ese proyectil que me pasa rozando la cara, casi me manda pa'l lobby y me desinstala el juego. Pero bueno seguimos con lo mismo, aviento una granada, la segunda la ando fallando porque yo no aprendo, esta kill se ve muy bonita porque aparte fue headshot. Recargo, voy en busca de él por todo el mapa, en donde estás desgraciado, ven para acá, que no ves que te quiero matar, lo veo, chingados vuelvo a fallar, no importa porque lo interceptaré, Ah, me mata, ha de ser hacker, si eso es, no se preocupen porque ahora sí ya me hizo enojar. Muy bien estas ya son las últimas partidas así que es ganar o ganar, salíamos, me quedo para apreciar el panorama completo del campo de batalla, lo veo, predecimos por dónde saldrá, lo llenamos de pólvora y listo, uno menos. Recargo, esperen su compañero quiere venganza y me intenta matar, pero yo tengo a mi compañero que me tira paro y lo dejamos como queso, todo perforado. Quiero probar suerte con la bazuca, pero no doy una, salgo corriendo, quiero matarlos de una vez por todas, pero una granada frustra mis planes, mejor espero, pero decido regresarles lo que me querían dar, ahí guárdenme esto perros. Aparecen frente a nosotros, se arman los plomazos, mi amigo mata a uno de ellos, pero el costo es alto y terminó pagando con su vida, todo terminó bien porque lo vengue fin, estamos en la última partida, aquí se decide el destino del universo, decido darle a esa piedra porque me miró feo toda la partida, toma piedra, empiezo mi travesía por todo el mapa, chingados no veo a nadie, me desesperé un momento, casi pierdo la esperanza de poder encontrarlos, sigo buscando, sin ningún tipo de éxito, pero miren qué suerte lo haga recomiendo camote jajaja, de repente veo a mi compa disparándole a algo, era el enemigo, entonces comenzamos a balearlo, mata a mi amigo, le descargo el cartucho mira perro soy judín y aparezco en el otro lado para que se confunda y lo mato y así nos proclamamos los más perrones de la colonia con una gloriosa victoria espero que les haya gustado el primer video, cortito pero con mucha dedicación para todos ustedes soy principiante así que no es mucho pero es trabajo honesto y bueno con esto me despido que tengan un buen día tarde o noche así que como yo digo fuga fuga la tortuga y nos vemos en otro video. adiós